...seguridad, empleo, economía popular y solidaria, educación, salud... ...bueno, todos conocen cómo se vivía del 2007 al 2017... ...y todo es destrucción, todo es retroceso... ...y tenemos una democracia formal... ...que se reduce a elecciones cada cierto tiempo... ...eso no es verdadera democracia... ...eso es tener elecciones... La democracia es mucho más que las simples elecciones... ...por ejemplo, esas elecciones deben ser libres... ...y para tener libertad, hasta el Evangelio nos dice... ...hay que tener la verdad sin la verdad nos esclaviza con la mentira nos esclaviza y lamentablemente no tenemos verdad tenemos manipulación Lazo ganó en abril de 2021 con con una campaña sucia con la electoral. se abren esas elecciones para empezar a recuperar a la patria votando por Autoridades seccionales que pertenezcan a un movimiento que realmente mostró que trabaja por el bien común como a Revolución Ciudadana. Te lo ha dicho. Gracias a Dios ya tenemos partidos, hasta el partido no lo robaron. La persecución ha sido brutal. A mí me han condenado por influjo psíquico un día antes de mi inscripción como candidato para hacer ganar a Lazo. Me quitaron la pensión vitalicia, ni a Bucarán, ni a Magua se la han quitado. Yo que soy el presidente que más elecciones le han ganado en la historia, me quitaron la pensión vitalicia, me quitaron el seguro de Vida, me quitaron el Lazo, todo, todo. Entonces, pero bueno, no lograron destruirnos a nosotros, pero sí destruyeron a la patria. Pero aunque sea ya tenemos partidos políticos, somos listas cinco, entonces a votar con más fe que nunca por esa lista. Pero hay tres eventos electorales. Es un verdadero abuso democrático. Es el democratismo, el electoralismo. ¿no? Y algunos creen que eso es democracia. No. Con las elecciones también se puede manipular. Por ejemplo, la consulta popular es absolutamente irrelevante. Es una cortina de humo para ocultar la incapacidad del gobierno. No es que siempre es bueno consultar a la gente. No, no es verdad. Son lugares comunes. Ustedes pueden consultar a la gente para manipular a esa gente, para distraer a esa gente mientras siguen destruyendo al país. Entonces a un gobierno como Lazo sencillamente se le dice el no en la consulta. Y tenemos las elecciones del Consejo de participación ciudadana, que antes era por concurso nacional de merecimiento. Para disque, perjudicar al correísmo, hicieron elecciones. Perdieron las elecciones la otra vez, no ganaron lo que ellos querían, los destituyeron a los dos meses a los consejeros. Nuevamente vamos a elegir consejeros, pero ustedes saben que al mismo tiempo, en la consulta, están cambiando la función de los consejeros. Le están quitando su función principal, elegir a las autoridades de control. Esto es un nuevo fraude democrático. Es como que si le dicen, elige al presidente de la República, pero en la misma consulta le están diciendo, pero ya no va a ser presidenta, va a ser solo legislador. Entonces, ¿para qué ponen, pues, candidato? ¿Para qué ponen elecciones de presidente? Eso están haciendo con la consulta. Al mismo tiempo, vamos a elegir consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y en la consulta están pidiendo quitarle las principales funciones a esos consejeros. Así se manipula la gente. En la consulta hay que decirle sí no y en los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana hay que elegir gente seria que repare la desgracia que hizo Trujillo con un consejo transitorio con el cual hasta se declaró emperador. Eso es la situación del país y del próximo proceso electoral. Perfecto, gracias, eh, expresidente, <coughs> perdón. Eh, hemos analizado parte, eh, vamos a conocer también el día de hoy a dos de los candidatos, si me permite, economista aquí de la provincia de Cotopaxi. El uno es José Ángel Tipantuña, está candidato a la prefectura de Cotopaxi, parte de su vida, 44 años, nacido en Pujilí, licenciado en ciencias de la educación, con mención en docencia y desarrollo comunitario, experiencia profesional, ha sido servidor público en algunas instituciones, analista de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, director distrital de Pujilí, Administración de Seguro Social y primer secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. Mi estimado José Ángel, eh, gracias por tenerle aquí. Rápidamente una pregunta para conversar rápidamente cuestiones del tiempo. ¿Cuáles son los problemas más importantes que está recibiendo la población durante todos estos recorridos que usted los viene realizando hoy por hoy ya en esta campaña de Prefectura 2023? Buenos días, adelante. Muchísimas gracias por el espacio. expresarle el cordial saludo a toda la población de la provincia de Cotopaxi, a los siete cantones, a las 33 Parroquias rurales y así también, como no, a toda la población ecuatoriana desde la Sierra Central del país y a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que se encuentran atentos a nuestro pronunciamiento en distintas partes del mundo. Y como no, nuestro saludo, nuestro abrazo a nuestro presidente Rafael Correa Delgado. En efecto, en nuestros recorridos que hacemos, no ahora, sino desde siempre, encontramos sin número de problemas que realmente son incalculables pero sin embargo podríamos señalar en este momento, por ejemplo, el mayor problema es el desempleo, mayor empobrecimiento, mayor inseguridad. Y, y no, no hay educación, no hay salud, es el mayor problema que vivimos en este momento en la población de la provincia de Cotopaxi. Pero el tema es, ¿quiénes son los responsables? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuáles son las causas? Entonces, mire, aquí en la provincia de Cotopaxi, 20 más de 22 años de la gestión de la prefectura de Cotopaxi por Pachacuti y uno de ellos ahora convertido en suma después de 22 años de gestión de la prefectura que han gastado más de 600 millones de dólares de las cuales fueron 400 millones de dólares gasto de inversión. Con esa plata hubiese hecho riego, vialidad de primera, además el fomento productivo para activar y dinamizar la, la economía de la población de Cotopaxi. Pero lamentablemente, esta gente apenas han hecho el 11% en vialidad y 15% en riego y cero para fomento productivo. ¿Con eso qué es lo que han causado? No han generado ninguna oportunidad, no han generado trabajo. Por eso que han provocado la expulsión de miles de familias de la provincia de Cotopaxi, fuera del país, y cuántos compañeros han perdido vida en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuántas familias tuvieron que regresar de esa manera acá a Cotopaxi? Y además, en ese marco, ¿cómo podríamos, podríamos entender si es que tuvieron recursos, pero apenas gastaron un promedio de 40% de, eh, de presupuesto de la prefectura? Cero gasto eh, del presupuesto en gestión ambiental, por ejemplo. Entonces, a eso entendemos que la prefectura en más de 22 años traicionaron a la población de Cotopaxi. ¿Qué vamos a hacer como Ángel Tipantuña cuando estemos en la prefectura? La revolución ciudadana en la prefectura. Vamos a construir vías de primera, riego de primera, pero priorizaremos el fomento productivo con una inversión de 3 millones de dólares anuales dirigido a al fomento productivo a pequeñas microempresas, turismo comunitario, eh, pequeños negocios, entre otros, para que permita generar trabajo para la juventud que ahora mismo no las tiene. Perfecto, 7 de la mañana con 14 minutos. Esta fue la intervención rápidamente de José Ángel Tibantuña Vega, candidato a la prefectura de Cotopaxi. Me voy a una corta pausa. Al retorno escucharemos al candidato a la alcaldía de la Tocunga, José Rivadeneira Tobar, eh, con algo de sus propuestas y obviamente retornaremos nuevamente el enlace a través de Zoom con el economista Rafael Correa. Una corta pausa y enseguida retornamos. Radio Latacunga AM 1080 KHz Comienzo de espacio publicitario Comienzo de espacio publicitario en Radio Latacunga 7 horas con 14 minutos Todo lo que hacemos hoy cuenta para mejorar la vida de la gente Para cambiar nuestro futuro, para transformar nuestro país Por eso, por Ecuador, yo dejo mi marca Déjala tú también. Ejerce tu derecho al voto este domingo 5 de febrero para elegir lo que tu provincia, tu cantón, tu parroquia y el Ecuador necesitan. CNE, la democracia está en ti. Encuentra más información en www.cne.gov.es Radio Atacunga AM, 1080 kHz. fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Usted escucha el... Perfecto, 7 de la mañana con 15 minutos de retorno con ustedes en este diálogo importante para ir conociendo los movimientos, las propuestas de campaña, hoy con la Revolución Ciudadana Lista 5. Estamos vía Zoom con el expresidente economista Rafael Correa, con quien ya en contados minutos retornamos nuevamente. Es momento de hablar rápidamente con José Rivadeneira, candidato a la alcaldía del Cantón Latacunga, 40 años de edad, graduado en el Colegio Vicente León, ingeniero de sistemas, MBA por la Unidad del Pacífico, 13 años de experiencia en importación y comercialización de granos, harinas y más, analista de administración escolar, distrito, es director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, hoy postulante a la alcaldía del Cantón Latacunga con una de sus propuestas. Y rápidamente, mi estimado José, ¿cuáles son los problemas principales? Lo mismo te pregunto a ti, que con tus recorridos eh, han visto en la ciudad de La Latacunga y les preocupa a ustedes como Revolución Ciudadana. José, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes, a toda la amable audiencia, de tu prestigiosa medio de comunicación. Querido Mashi, un saludo cordial de tu segunda tierra, Cotopaxi. Hola, os... la, la, la Tacunga te recuerda y esperamos verte pronto aquí en el país que tanto te necesita. En los recorridos que lo, que lo hemos hecho y lo hemos realizado, como decía el señor presidente, la gente lo menciona, antes estábamos mejor, antes teníamos <tose> empleo, antes teníamos <tose> vialidad, que tanto la gente decía, solo comemos carretera, pues al día de hoy la provincia, el cantón La Tacunga, no cuenta con vías, tenemos vías dañadas, eh, cerca del 70% de la capa asfáltica del cantón Latacunga está en mal estado. Eh, las vías de las parroquias rurales inexistentes, como mencionaba el compañero prefecto Ángel, la prefectura se ha olvidado de, la, de los ciudadanos del sector rural, de las parroquias rurales, y eso ha perjudicado en el tema del empleo. Hemos visto cómo Cotopaxi ha pasado, como en la época de los 90, querido Mashi, a exportar ciudadanos, a mandar mano de obra, que las familias se desangran aquí por la falta de oportunidades de empleo. El tema de vialidad, como mencionamos, la tacunga cuenta con pésimas vías. Antes se burlaban, antes decíamos que solo construíamos carreteras. Al día de hoy la gente recuerda y añora la falta de vías en, el, en todos los sectores, tanto en el urbano y en el rural. Y principalmente la falta de agua. Cotopaxi y la Tacunga se va a quedar en los próximos 10 años, según el mate, sin agua. Esos son los principales problemas que tiene la Tacunga, mi estimado Mashi y querido Giovanni. perfecto Muchas gracias. 7 con 17 minutos. Revisando algo de la documentación que se tiene de los trabajos que se realizó durante la, la década que estuvieron al frente... Hablar de la provincia de Cotopaxi hablar de centros de salud, hablar tipo B y muchas obras, construcciones de unidades educativas, despontización de las unidades educativas eh, y, bueno, carreteras, cosa que el tiempo llegará para poderlo analizar, obviamente, con más espacio. Mi estimado expresidente economista, desde donde se encuentra, eh, una pregunta, ¿usted cómo considera que se debería, hoy por hoy, darle prioridad a los gobiernos centrales de los GATS, específicamente de lo que son las provincias pequeñas, en el marco de lo estipulado en el COTAD, de cara al combate a la pobreza, que es algo que sin lugar a duda hoy en el país y la provincia está muy grande, inseguridad ciudadana, insalubridad, y hoy con el problema de cotopaxi y gestión de riesgos. Economista, adelante. Bueno, un saludo a José y a, a compañero Candidato alcalde de la que ha escrito bastante bien los problemas más urgentes. Yo agregaría uno más, ¿no? En la contaminación del río Cotuche por las aguas servidas, pero eso es un problema nacional. hasta Quito todavía vota las aguas servidas al Machangra, y eso es algo que debemos enfrentar en el corto y mediano plazo. Mire, eh, José también eh, repitió lo que dice la gente, los opositores, la ignorancia. Es, no comemos carreteras, eso demuestra un profundo desconocimiento del desarrollo. Y está bien que se conozca, no todo el mundo debe conocer. Pero por favor, cuando no se sabe, no hay que decir tonterías, ¿eh? no hay que hablar de lo que no se sabe y en eso son expertos nuestros politiqueros, Lourdes Tibán, entonces son expertos en hablar lo que no saben. Las carreteras, la comunicación son fundamentales para el desarrollo. No son todo, pero es necesario, no es suficiente. No, con carreteras usted comunica a las poblaciones, saca los productos, o sea, mejora la vida, comunica Mejora la producción, mejora la productividad, la eficiencia. Y decir, carreteras no comemos para desmerecer la obra increíble que hicimos en carreteras, pero no solo en carreteras, de todos los aspectos, pero para tratar de engañar a la gente. Ojalá se den cuenta de esos engaños ¿verdad? los compañeros de Cotopaxi. Y por favor, rechacen a esos politiqueros que hablan lo que no saben. ay solo carreteras, carreteras no comemos. Bueno, acá, acá no han hecho ni carreteras. Las carreteras son fundamentales, la comunicación, las vías de comunicación son fundamentales para el desarrollo. Te ha planteado, Giovanni, algunos problemas, pobreza, seguridad, insalubridad. Solo el tercero tal vez es competencia directa de los gobiernos autónomos centralizados. La seguridad es competencia exclusiva, que no significa excluyente, no significa que los gobiernos locales van a dar la espalda, pero la responsabilidad cae en el gobierno central y han destrozado la seguridad, no nos engañemos. Sin seguridad no hay inversión. ¿Quién va a venir a invertir en, un, en uno de los países más violentos de América Latina? Es en los que han convertido al Ecuador. No hay turismo. ¿Quién va a venir? ¿Qué turista extranjero va a venir a un país? Incluso hay alertas en las eh, embajadas eh, de los países europeos, de Estados Unidos, para que no vengan a Ecuador, para que no vayan a Ecuador por los peligros. ¿Quién? O sea, las, de la seguridad depende todo, hasta la libertad. los neoliberales les encanta hablar de libertad. Claro, libertad para ellos es. No intervenga el Estado, eh, no haya controles, sálvese quien pueda, que los bancos hagan lo que le dé la gana, rompan récords en utilidades mientras la gente tiene que emigrar, que los medios de comunicación o hegemónicos hagan lo que le dé la gana. Entonces, para ellos eso es libertad, ¿no? Para nosotros, libertad es que no te dominen, que no te explote. Para eso hay que crear educación, salud, para eso hay que intervenir con el Estado, con la acción colectiva. Para ellos, es que no, te, no se meta nadie, que el luchador de 300 kilos masacre al de 50 kilos sin árbitro. Pero incluso esa libertad se les derrumba sin seguridad. ¿De qué libertad me están hablando si la gente no puede salir a la calle tranquila? Si tu hijo no puede salir a la calle porque lo mata. Entonces es un bien que tenemos que trabajar todos los ecuatorianos para recuperar lo más rápidamente posible, porque depende de eso, fundamental para la buena vida, para el buen vivir. Nosotros dejamos al país, y ahí están las estadísticas, datos, no relatos, como el segundo más seguro de América Latina. La destrucción está a Giovanni, Ángel, José, Compañeras, compañeros que nos escuchan que ahora tenemos los países más inseguros de América Latina. Yo dejé al país con 960 asesinatos por año, lo cual ya era demasiado. Hoy son más de 4.000 asesinatos por año. Dejé al país con 5.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La segunda tasa más baja de América Latina. Solo nos superaba Chile, que es un país mucho más rico. Tiene el doble de producto per cápita que Ecuador. ¿no? El logro de inseguridad de Ecuador lo reconocía el mundo entero. Hoy, esa tasa... Nosotros estamos en 5.8, es de 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y hay ciudades como Esmeralda que tienen más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes y se han convertido en las ciudades más violentas, como Guayaquil también, del mundo. Y es algo similar, pasa en la tacunga, Cotopaxi, en cada rincón de la patria. Todos debemos trabajar para recuperar esa seguridad. Y Esa seguridad se recupera volviendo al sistema que nosotros teníamos de institucionalidad de seguridad, Ministerio de de Seguridad, Ministerio de Justicia para que maneje las cárceles. Eh, el ECU 911, repotenciar lo que lo han destrozado. ¿no? Equipar adecuadamente a la policía, hoy volvió a ser mendiga la policía. Tiene que mendigar hasta gasolina, como antes de la revolución. Yo me acuerdo que en el 2006, cuando yo recorría el país, veía policías durmiendo en el piso, en retenes que parecían las cárceles, en que ponían a los delincuentes, que los vecinos tenían que llevar en terrina comida. Tenía, si tenían un patrullero o una moto, tenían que pedir eh, para la gasolina en el barrio, se la vaca, se la colecta, que no tenían chalecos antibalas, no tenían pistolas, no te, tenían balas, y si tenían, les cobraban las balas. Ellos no podían practicar tiro porque tenían que pagar las balas. Esa fue la policía que encontramos, una policía mendiga, por dios era, ha vuelto a lo de antes, le, con la corrupción institucionalizada, que entre otras cosas repartir el país, le repartieron la policía también a los viejos oficiales, un ex oficial maneja la policía. ¿Usted cree que va a controlar algo? Un signo de la democracia es que el poder civil maneja la policía. No hay que recuperar esa institucionalidad de seguridad, pero eso no es suficiente. El verdadero concepto de seguridad debe fundamentarse en el desarrollo humano, la seguridad como desarrollo humano. Cuando haya más empleo, cuando haya menos pobreza, cuando haya menos desigualdad, verá que es la mejor fórmula para combatir la seguridad. Pero para eso hay que cambiar el modelo político que hace seis años simplemente implementa en Ecuador que es el debilitamiento del Estado, que es la falta de educación, la falta de salud, la falta de protección a la industria nacional, la falta de atención al campo, la falta de obra pública, carreteros, canales de riego, ¿no? Es, eh, eh, han destruido todo, entonces hay que cambiar ese modelo económico que busca destruir al Estado y que se llama neoliberalismo y nos acompaña desde la traición de Moreno. Eso con respecto a la seguridad y a la pobreza, ¿no? Los gobiernos locales pueden, de todas formas, colaborar en mucho por la seguridad. Por ejemplo, con espacios verdes, con barrios iluminados, con actividades culturales, fomentando el deporte. Todo eso sirve para evitar la inseguridad que estamos viviendo. Y, por supuesto, la labor directa de los gobiernos locales, de acuerdo con la Constitución, son los servicios básicos. no Agua, nos hablaba José del gravísimo problema que en el corto paso, plazo va a tener la Tacunda y cotopaxi con el agua. Nos hablaban de salubridad, por ejemplo, tratamiento de aguas servidas, recolección de basura, y también es, tiene mucho que ver con la gestión de riesgo, ¿no? Y lamentablemente Cotopaxi es una, una provincia de altísimo riesgo, sobre todo por el volcán. Entonces, en todo eso, tienen que involucrarse los gobiernos locales para prevenir cualquier desgracia que pueda ocurrir, sobre todo relacionada al volcán Cotopaxi. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25, seguimos a través de Estéreo Latacunga en este diálogo con el economista Rafael Correa, igualmente con José Rivadeneira y con José Ángel Tipantuña, candidatos aquí de la provincia de Cotopaxi. Mi pregunta voy con usted, mi estimado José Ángel, y en torno a lo que hablamos, usted hace un momento hizo una relación de los problemas que ha podido visualizar aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo contrarrestar a aquellos? Obviamente lo más pronto posible, y quiero asumir las palabras también que dijo el expresidente presidente Correa, el tema del volcán Cotopaxi. También es un problema que se presenta a través de la prefectura, ¿cómo poderlo desarrollar? Como ya habíamos señalado que realmente es una situación trágica aquí en la provincia de Cotopaxi, eh, ha sido abandonado por más de 22 años la población de Cotopaxi. Nosotros priorizamos el tema de riego, gestión ambiental, vialidad, eh, la cooperación internacional, en ese marco el fomento productivo aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Qué es lo que proponemos? El riego, por ejemplo, eh, apenas han hecho, como ya les señalaba, el 11% en 22 años. Apenas el, el, el 13% de vialidad. Entonces, con los recursos existentes aquí para la prefectura, que según el reporte del Ministerio de Finanzas, que aquí las tengo, el promedio eh, anual de, de presupuesto es alrededor de 26 millones de dólares. Suficiente recursos para poder construir. Entonces, en ese marco... ...proponemos la construcción de la vialidad de calidad aquí en la provincia de Cotopaxi, riego de, de calidad. Solamente cuando tengamos esos elementos tendremos la posibilidad de dar un salto importante para el fomento productivo. Y en ese marco, el gobierno de Rafael Correa nos enseñó, nos dejó un ejemplo para tener un trabajo e eficiente. Cuando era el gobernador, el compañero Fernando Suárez... Yo era parte del COE provincial justo en el momento cuando se estaba activado el volcán Cotopaxi. Entonces, tenemos experiencia para que en el eventual escenario eh, elevare la, eh, la evolución del, de, la, del, de la erupción del volcán. Para eso está el COE. Tenemos que activar eficientemente el COE provincial con sus mesas técnicas, monitoreado por el Instituto Geofísico. Tendremos la posibilidad de analizar, eh, eh, según ese informe, qué podemos hacer. Posiblemente evacuación para que la población de Cotopaxi, donde está en zonas de riesgo, estén garantizados su, su vida y sus bienes. Para lo cual, las instituciones activadas a través del COE tendremos que poner recursos necesarios, pero principalmente el gobierno central. Al gobierno central tenemos que exigir para que inyectes recursos para, eso, para esos elementos. Perfecto, 7.29. me dice si me voy a la pausa o tengo tiempo para continuar con otra pregunta. Perfecto, continuamos, 7.29. con 29. Eh, Hablando del tema, mi estimado José, de lo que es la ciudad de Latacunga, la hablaste igualmente de algunos problemas que tiene. Obviamente tú tienes un plan de trabajo, y a esto voy a la ciudadanía. Hoy se dice, este es mi plan de trabajo, este es mi proyecto de trabajo, yo cuando llegue lo pienso hacer, pero cuando llegas... <risa> a tu posición de alcalde, prefecto, de concejal, para cualquiera de ellos, dice, lo estudiamos y no lo pudimos hacer. No se pudo hacer, entonces no es un proyecto de eje que ustedes tienen. ¿Cuáles son los planes de trabajo que tú tienes como alcaldía y principalmente con, con ellos cómo reactivar lo que es economía, productividad y empleo en el cantón? Nosotros somos la generación que vivimos el cambio del país. Nosotros somos la generación revolucionaria que aprendimos con el MASHI y cómo se trabajaba cuando estuvimos en el Distrito Educativo de La Tacunga, pudimos cambiar más y cerca del 100% de pupitres. 15.000 niños fueron cambiados aquí con diferentes instituciones. Se les cambió el mobiliario, se les dio uniformes, textos, desayunos de escolares. Y nosotros representamos a, eso, a esa generación que cambió el país. ¿Qué vamos a hacer en la alcaldía? Lo que no han hecho las otras autoridades. Lo que no han tenido la capacidad de liderazgo de transformar a nuestra querida ciudad. Nosotros vamos a trabajar en el empleo, en el eje vial y en el tema de agua, como mencionamos. ¿Qué vamos a transformar en el tema económico? Vamos a transformar al municipio en un ente moderno donde dinamice... Los sistemas, la regulación, las tasas, los cobros, el municipio de La Tacunga no se ha actualizado, ni siquiera cuenta con un equipo, imagínate, tenemos que vivir como antes, con la época de los 80, seguir firmando cada documento para que cada funcionario traslade el requerimiento a los otros. No tenemos un control, una trazabilidad de cuánto se demoran cada uno de los procesos. Vamos a crear una empresa pública, la cual permita, con cooperación internacional, con la prefectura, que dé capital semilla, que dé asesorías, que dé el, los requisitos necesarios para que los emprendedores, la gente que quiere emprender aquí en el Cantón Latacunga, tenga la capacidad de poder producir y cuente con una herramienta de desarrollo como lo tienen otras provincias, otras ciudades, Quito, como lo tiene con Quito. Prácticamente vamos a desarrollar todas las capacidades de nuestros emprendedores locales para que puedan generar empleo y dinamicen. Hay que recordar que el 85% de las empresas aquí en el Ecuador son MIPIMES. Son empresas familiares que generan empleo por la falta de capacidad de este gobierno actual y del último, que no pudo generar empleo y que precarizó lo que se había creado en la década ganada. Adicionalmente, en el tema de vialidad vamos a trabajar de manera conjunta con la prefectura. En caso que la prefectura no cuente con los recursos, la alcaldía de la Tacunga realizará convenios para que los sectores rurales, para que las parroquias rurales cuenten con vialidad. Como mencionaba el MASHI, el tema vial es fundamental, es el traslado de personas, el traslado de mercancía, de productos desde las diferentes localidades hacia el cantón, hacia el país y a los diferentes lugares del Ecuador. Eso es lo que nosotros necesitamos. En el tema de agua vamos a trabajar con la creación de plantas. Aquí, querido Masi, te puedo mencionar que no tenemos eh, agua potable, sino agua entubada. Todo el cantón todavía cuenta con agua entubada adicionalmente. Revisaremos el planta alcantarillado maestro para que los atacungaños podamos eh, tener un agua de calidad. Revisaremos las riberas del río Cutuche, como mencionaba, que es una contaminación de los productores, de las florícolas, de los brocoleros, de las, de las empresas que también están aquí a las riberas del río Cutuchi y que no han podido tener la capacidad o el municipio poder controlar este tipo de problemas. Eso es lo que nosotros vamos a realizar en nuestra administración. Perfecto, 7 de la mañana con 34 minutos. Seguimos a través de Estero Latacunga en este. ¿Me voy a una pausa, me dice? Perfecto, vamos a continuar. 7 con 34 minutos. Regreso con el economista Rafael Correa, ex presidente de la República eh, Expresidente, quiero plantearle algo. Aquí en la provincia de Cotopaxi, en la zona céntrica del país, se ha tornado un, un tema común y corriente hablar de anteriormente centro regional, hoy centro de privación de libertad, Cotopaxi número uno, hablar de la cárcel de la Tacunga. He hablado con algunos actores políticos, entre ellos incluido alcaldes, o el alcalde quien estuvo en aquel tiempo, y nos dijeron esta palabra, la cárcel fue impuesta. Se dice que era una cárcel, un centro de privación de libertad, hoy no es un centro de privación, hoy es un centro penitenciario, su palabra mismo ya lo da a entender. Hemos visto en los últimos años masacres, asesinatos que tal vez no se, no se preveían o no se dieron en años anteriores. Realmente, ¿cuál fue el propósito? De este centro penitenciario en Cotopaxi y realmente se mantiene dentro de lo que ustedes plantearon cuando decidieron colocar eso aquí la idea de tener ese centro aquí en la provincia de Cotopaxi, economista, adelante Pues eso que se dice que fue impuesta reciente fue absoluta coordinación con el alcalde de la Tacunca, ¿cómo se llamaba? Rodrigo el Espina, alcalde arquitecto Rodrigo, Rodrigo Espina en, bueno, en aquel favor. tiempo Rod Rod Rod Al fue total, incluso le dimos compensaciones precisamente para el, el, el sistema de agua servida de Cotucho, porque nadie quiere una cárcel en su territorio. Pero en algún lado de las cárceles, y esto es tremendamente injusto, y nuevamente el, el germen para la politiquería, de los que nunca hacen nada, pero destruyen todo. Lo que no se dice, por ejemplo, es que con ese centro, que es recontra moderno, ¿no? en un lugar aislado, se hizo en los terrenos de del fuerte parte, no es verdad que la cárcel de la Tacunga está como a 15 kilómetros de la Tacunga, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Con eso salió el penal de García Moreno del centro de Quito y salió pues la cárcel del centro de la Tacunga. Pero eso no, no lo dice nadie. ¿Cuál es el problema? Que una cárcel bien manejada es hasta generadora de empleo, generadora de progreso. En, en Quito se pusieron bravos cuando sacamos el penal García Moreno porque había una serie de restaurantes, hoteles, de servicios para los familiares de los presos que lo iban a visitar. Entonces, palo porque boga, palo porque no boga. Pero el problema es que si hay una cárcel mal manejada, por supuesto que es un peligro para todos. Y lamentablemente, como eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, hoy son pues un problema gravísimo. Pero es por el mal manejo de esas cárceles. Yo estudié en la Universidad de Illinois. Al lado teníamos una cárcel en Urbana Champaign. Vayan, pregunten, vean, entre agujes. Al lado hay una cárcel de universidad y ni la sentimos porque son bien manejadas y por el contrario generan empleo. Entonces el problema no es la cárcel, el problema es la cárcel mal manejada. Y esto sí es tremendamente injusto porque cuando había hacinamiento, cuando había 80 presos, una cárcel para 10, ahí nadie decía nada, vamos a resolver los problemas y por qué son la cárcel aquí, somos enemigos de la tacunga, somos enemigos de Cotopaxi, ¿por qué vamos a ser enemigos de Cotopaxi? Yo vivía en Cotopaxi, ¿por qué voy a ser enemigo de Cotopaxi? Entonces necesitamos un poquito más de seriedad en la discusión pública. Necesito, necesitamos un poco más de lógica del bien común, no ver solo mi pedacito de, de espacio, ¿no? Además de que esa cárcel está en un lugar aislado y bien manejada, no, no es un peligro para nadie. El problema es que ahora esa cárcel, la de Guayaquil, la de Cuenca, todas, son un peligro porque está, se destruyó todo el sistema carcelario del país. Por eso, con más ganas que nunca, votar todos cinco, el próximo 5 de febrero, como primer paso para recuperar el país, ganar de las elecciones 2025 y ojalá sea antes porque si no, no nos queda país para recuperar, entre otras cosas, el sistema carcelario. Y que una cárcel ultramoderna como la Latacunga mal llamada Latacunga porque está en un lugar aislado, la cárcel de Cotopaxi como quieran llamarlo, ¿no? Sirva realmente para rehabilitación social para generación de empleo y no sea un peligro para la Latacunga, Cotopaxi y la patria entera. Eso con respecto a la cárcel. Pero también aquí se ha hablado mucho de del riesgo del volcán Cotopaxi y mencionó José o Ángel, creo que José, a un queridísimo compañero Fernando Suárez, que era gobernador en el 2015 cuando se eleva el nivel, cuando se eleva se el, celular, el nivel de peligro del volcán Recuerden. Que el volcán Cotopaxi es el volcán de actividad más alto del mundo. Es una belleza natural, pero también un gran peligro natural. ¿no? Y de, en evacuación, y la culpa es de Fernando Suárez, y la culpa es del gobierno. Por el amor de Dios, no podemos ser tan irresponsables. Son politiqueros. Si no aman la verdad, amen un poco a su familia, amen un poco, amen un poco a sus conciudadanos. Gracias a Dios no explotó el Cotopaxi. Gracias, gracias a Dios, no puede ser, que porque se ordena una evacuación y no erupciona el volcán, entonces Fernando Suárez es un responsable, todos somos brutos, y ellos lo hubieran podido hacer mejor y hubieran ordenado al Cotopaxi a pagarse. Así no vamos a salir adelante, queridos cotopaxienses, así no vamos a ser patria. Tenemos que hablar la verdad, tenemos que ser serios, respetar la verdad, respetar a nuestros conciudadanos. Se hizo lo correcto, como con la cárcel, se hizo lo correcto en algún lugar, tiene que estar en esa cárcel. Entonces, por demagogia, para que no se pongan bravos, se, hubieran, hubiéramos seguido con esos centros hacinados y el problema de seguridad en estos momentos sería diez veces peor. Y el problema no es la cárcel, es una cárcel moderna, muy bonita. ¿no? El problema es que destrozaron el sistema de rehabilitación social y la cárcel de Cotopaxi y todas las cárceles del país se han vuelto un verdadero peligro. Pero el problema no son las cárceles, el problema es el mal manejo fruto de los últimos dos gobiernos. Perfecto, siete de la mañana con 40 para cerrar este caso. Hoy en campaña electoral los defensores de esto están por todo lado con la banderita, voy a sacar la cárcel y hablan de consulta popular y hablan de marchas y todo el mundo viene a decir que la cárcel va a salir. Esto es, un, es algo tópico que se está volviendo en campaña electoral y no por un partido ni por el otro lastimosamente lo cogen y la gente piensa que esta es la solución a muchos problemas, así que eso hay que analizarlo bien, cuestiones de tiempo, tenemos 10 minutos voy con eh, mi estimado José Ángel dígame, rápidamente, digamos, dígame ahí tú ves, ahí tú ves, perdón déjame, déjame comentar eso uh -huh. ahí tú ves la mediocridad de la política de Cotopaxi y del país, ¿no? porque es pura mediocridad, demagogia engañar a la gente, y no está la solución si saca la cárcel, ¿dónde va a ir la cárcel? entonces? Sé. pero además, ellos bien saben que eso no es competencia del gobierno local, sino del gobierno nacional, si el gobierno nacional dice que va a sacar la cárcel, otra cosa, pero eso no se puede sacar con consulta popular por decisión del alcalde, así engañan a la gente, pero suponiendo que lo pudieran hacer entonces ¿qué, qué, ¿dónde se va a enviar la cárcel? ¿dónde se va a enviar los 4.000 presos? ¿se lo va a dar libre? ¿se lo va a enviar a otra ciudad para que también quieran sacar la cárcel? Pura demagogia. Y así destruyen a la patria. El problema no es la cárcel de Cotopaxi, como tampoco lo es la cárcel de Guayaquil o la cárcel de Cuenca, la de Turi. El problema es que destrozaron el sistema de, de eh, rehabilitación social y el manejo carcelar. Y otra reflexión, ¿no? como también han destrozado la seguridad y aumenta la criminalidad, los demagogos de Cotopaxi, los que apoyan a lazo Dicen que es por culpa de la cárcel. No, eso es a nivel nacional que ha subido la inseguridad por el mal manejo económico, por la destrucción de todo el sistema de seguridad. Entonces, que no se engañar la inseguridad que hoy vive la con Cotopaxi. No es por la cárcel. Esa inseguridad la está viviendo todo el país. Ya Cotopaxienses se nos han engañado demasiado. Ya no se engañar por los politiqueros de siempre. Tú solo preguntes: ¿cuándo estaba mejor? Después de tanta difamación, tanta politiquería, tanta demagogia. Cada uno de ustedes pregúntense. Cuando vivía mejor, cuando su familia estaba mejor. ¿Verdad que antes? Volvamos a esa política de antes y no caigan en los engaños de los politiqueros de siempre. Perfecto, 7 con 42. Voy con eh, José Ángel Tipantuña. Rápidamente, ya para cerrar, quiero una respuesta lo más pronto, clara y concreta. Cuando se habla de un progreso, cuando se está hablando de una industrialización nueva, cuando se habla de un nuevo modelo productivo de parte de la prefectura, cuando se habla de 22 años que la prefectura no ha avanzado, se habla de fortalecimiento de cadenas productivas en la provincia. ¿Cómo fortalecerlas a través de Ángel pantuín Como ya dije al inicio, desde el fomento productivo de la prefectura vamos a inyectar 3 millones de dólares anuales dirigidos al emprendimiento, a microempresas, para que pueda... Eh, duplicar su capacidad productiva, así también para los pequeños y medianos productores del campo. Vamos a subsidiar insumos agrícolas y apoyo en la comercialización, los productos de calidad industrializados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A firmar convenios inter interinstitucionales con otras prefecturas, por ejemplo, como Manaví. que vamos a ganar, en Guayas de Esmeraldas que vamos a ganar, para que los pequeños... Vamos, que Cotopaxi, con la Prefectura del Ángel Tipantuña, con una política pública adecuada, necesitamos que Cotopaxi sea seguro. Cotopaxi sin miedo, y en ese marco decimos que es hora de recuperar la patria, para lo cual llamamos a votar si, si un alcalde no tiene la potestad de decir no deseo esto o no quiero esto para mi provincia, ¿con qué capacidad ahora viene a volver a querer ser alcalde? Eso nosotros Perdón, lo vamos no va José, eh, José, una pregunta, el mismo Rodrigo Espíritu está diciendo que le pusieron a para la Tuchi para el agua servida, y te damos, sí, te damos todo esto en compensación. Entendiendo de todo Moca, no, nadie le agrada tiene una casa. Pero dimos la adecuada de ser tan mentiroso, por el amor de Dios. Es increíble, es imposible hacer patria con políticos corruptos, mentirosos, mediocres, como los que lamentablemente abundan en Cotopaxi, empezando eh, por este tipo. Estimado Machi, los, los jóvenes te recuerdan, recuerdan la transformación que, que hubo en el, en el sistema de la revolución ciudadana. Te menciono, yo fui funcionario en el Ministerio de Educación, y nosotros dimos dignidad. Aquí no habían baterías sanitarias, recuerdo instituciones que tenían letrinas, que tenían baños de cemento para los niños y se les construyó aulas móviles, se les dotó de desayuno escolar, de textos escolares, de uniformes, se le dio dignidad a la gente y eso es lo que recuerda en los recorridos que nosotros nos trasladamos. Recuerda y con un inmenso cariño la gente te recuerda más y estamos seguros que desde la alcaldía va a ser el paso para que el 2025 vuelva la revolución ciudadana y te añoramos y te esperamos en el país, querido Mashi. ¿Qué significa la revolución para ti, mi estimado eso. José? El cambio, la transformación que vivió mm. el país, te puedo mencionar, Aquí se transformaron, se construyeron centros de salud, se construyó un hospital que hace cerca de 100 años no se construía. Eso lo hizo la Revolución Ciudadana, el tecnológico Vicente León, cerca de 10 eh, subcentros de salud. ¿Qué hubiese pasado en el COVID si no existía el hospital de aquí? ¿Qué, qué hubiese pasado? Antes se daba becas, se daba oportunidades. El país se desarrollaba, los jóvenes podíamos estudiar en el exterior, ahora tenemos que volver a la época de los 90 cuando hacíamos fila en las universidades para que nos reciban, se tenía que coimar. Eso representa el pasado, la revolución ciudadana representa el futuro, cuando teníamos oportunidades, cuando el gobierno daba las capacidades necesarias para que nosotros a través de nuestro trabajo y esfuerzo podamos vivir con dignidad. Perfecto, siete con 47 minutos. Hemos dialogado esta mañana con los candidatos, eh, tanto a lo que es la prefectura de la provincia de Cotopaxi y a la alcaldía del Cantón Latacunga. De en la parte final... A través de Zoom con el economista Rafael Correa, economista, queremos agradecerle el espacio que se ha dado conociendo su agenda. Es importante conocer también eh, su punto de vista dentro de todo lo político, de todo lo que está concerniente. Hay mucha gente que añora que regrese, hay mucha gente que añora que no regrese, porque hay que decir lo que es así, hay que decir las realidades, pero igualmente cada uno es dueño de su propia verdad. Economista, ¿cuál es el mensaje a la provincia de Cotopaxi y a todos los múltiplos que están a través de 102.1, exterior de Atacunga y a nivel nacional retransmitiendo? esta señal. Primero una reflexión, aquellos que no nos quieren, ¿por qué que no regrese? ¿No es un atentado al derecho humano? Supuestamente nos odian porque es autoritario, pero entonces a la brava, como Correa, me cae mal que no regresa a su patria, mete el juicio sabiendo que hay inocente, pero así lo tenemos Leo, Usted ve la contradicción de estas personas, ¿no? Dicho esto, lo importante es que yo regrese. Mi vida está acá, en bélica, mi familia, ¿no? Lo importante es que la revolución ciudadana regrese, ese camino hacia el desarrollo, ese camino al buen vivir, que era innegable, pero innegable del el 2007 al 2017. Que las carreteras no se comen, eso demuestra profunda ignorancia. Por supuesto que con las carreteras se comen, porque gracias a eso se sacan los productos, aumenta la productividad, la eficiencia, la conectividad. Se habla de lo que no, lo que no se sabe. Y es una característica de su desarrollo. aumentar la calidad política en Ecuador, la calidad de los políticos. Y eso lo tuvimos sin lugar a dudas, del 2007 al 2017. Mire, Giovanni, soy yo que le agradezco esta entrevista. Esto me recuerda los mejores momentos, momentos muy felices de mi vida. Yo locutaba en Radio Latacunga, como Jorge Guamá, cuando estaba en Zumbagua. ¿no? De repente bajaba y, y como, bueno, trabajamos con la diócesis. Entonces la radio era la diócesis y, y me permitían locutar. Y bueno, son muy buenos recuerdos, Radio Latacunga, Zumbagua, Pililí cada rincón, cada uno de los siete cantones a los que quiero saludar ¿no? Eh, en el cantón eh, en cada uno se hicieron obras cada uno tenemos nuestros candidatos eh, tenemos por ejemplo en eh, a ver, déjenme ver la lista de los cantones, por supuesto me la sé lo que no me sé son los candidatos de todos los cantones ¿no? bueno, tenemos Salcedo, Pudiliza, Kicilil, Ramaná Sicho, Pangua un abrazo a todas y a todos y ya saben, en cada uno de esos cantones el próximo 5 de febrero a votar por lista 5 en Sicho tenemos a la compañera Sandra Granja, una joven, promesa de Cotopaxi, Cantón la maná como quiero el Cantón Lamaná, eh, a Carmita García, esa querida compañera, Cantón Salcedo, al compañero Iván Soria, Cantón Saquisilí, al compañero Stalin, Cantón Pangua, qué belleza que es el Cantón Pangua. Tiempo el ayúdenos compañero. en la parte Mil final economía, economía ¿no? y Cantón Pudilí, al compañero José Arroyo, y siempre un mensaje de esperanza. Ya sabemos cómo era el buen vivir, íbamos camino hacia el desarrollo, ¿no? la, la solución está en tus manos, tenemos la mejor arma, la destrucción ha sido inmensa, el tiempo perdido es irrecuperable, el dolor humano muy grande, pero podemos recuperar la patria. El primer paso, este 5 de febrero de 2023, votando todo, todito lista 5, Cayacama, Machicuna, Huacicuna, Panticuna, A un saludamiento, Perfecto, muchas gracias a los invitados, al Economista, gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Acompañado a través de Cero la Tacunga y en todas las cadenas que han hecho eh, la repetición de esta entrevista. La política está ahí, la decisión es de ustedes, cada uno tiene que analizar eh, las propuestas, analizar la campaña, como digo, no el que canta bonito o el que baila mejor, sino el que mejor le ofrece para su provincia un catón. Yo, hecho estuvo con ustedes, gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta buenos días. Este fue un espacio contratado. La radio no se responsabiliza por las versiones vertidas en el mismo.